Esta edificación también la diseñamos para que puedan convivir los niños con los viejos, los jóvenes con los adultos, personas solas con los casados, porque estamos distribuyendo las áreas sociales de forma equitativa. O sea, vamos a estar juntos, pero no de vuelta. De manera que sea realmente muy agradable ¿ok? esa parte social, porque son de los elementos que son muy escasos en la zona hoy de Susúa.